Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en una nueva emisión de Explorando Ando. Seguimos con el tema de mujeres directoras, mujeres en el cine. Esta ocasión vamos a hablar de una directora que ha rompido récords. Récords por su carácter, por su trabajo, por ser la primera que ha hecho y ha logrado muchas cosas. Estamos hablando de Barbara Streisand. Eh, de hecho, eh, un dato curioso aquí es que Bárbara, eh, en realidad se llamaba Bárbara, pero omitió la segunda A de su nombre precisamente para darles en la torre a todos sus retractores que decían a la hora de cantar, de que la escuchaban cantar, ¡qué bárbara! Entonces, pues, como para darles en la torre, omitió la segunda A en su nombre. Eh, pues bienvenidos, tengo un invitado el día de hoy muy especial Que ha visto varias películas de Barbara Streisand Él no es fan de Barbara Streisand Sin embargo, eh, bueno, siempre es bueno tener estas dos polaridades De una película, dos perspectivas distintas Y conmigo está Jorge Domínguez Jorge, Do bienvenido al programa Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes de nueva cuenta Muchas gracias Fanny Comentabas que tu programa del día de hoy es sobre mujeres directoras Mujeres actrices, guionistas. Y, y precisamente el día de hoy vamos a hablar de una de las películas de Barbara Streisand que ella hizo en 1983, que se llama Gentle. Y la historia es curiosa porque es una mujer judía que quiere estudiar las escrituras sagradas judías, entonces el Talmud, y para ello pues no se les permite este conocimiento a las mujeres, entonces ella tiene que disfrazarse de hombre para poder hacer lo que le gusta. Y bueno, eh, a mí me parece pues muy admirable que en, al día de hoy hayan mujeres directoras, mujeres camarógrafas, mujeres que se dediquen a ver cuestiones de arte, de vestuario, aparte de ser actrices, ¿no? Más adelante también hablaremos de las grandes actrices del cine de oro mexicano y abordaremos también varias de sus películas. Y pues vamos a iniciar con la primer película. Esta película es de 1968 eh, fue la película que prácticamente dio a conocer los talentos de Barbara Streisand, se llama Funny Girl o Chica Graciosa. Pues en primera instancia, eh, me fijó mucho al ver una película en cuestiones como la escenografía, el vestuario, las locaciones, a mí me pareció una película muy completa, muy completa porque utiliza locaciones que al día de hoy a mí se me hace muy difícil encontrar. Eh, recuerdo, me vienen a la mente varias, entre ellas, bueno, un teatro asombrosamente grande con palcos, con, con asientos, de, de esos teatros grandes que antes se, se usaban mucho, después con la invención del cine las, los volvieron la mayoría cines y después, bueno, muchos se remodelaron y se convirtieron en otra cosa pero ya como teatros ya no los ya no los aprecias, ya no los puedes visitar, ¿no? Y esta película, pues te, te da varias, pues varios gustos dentro del vestuario. El vestuario me parece magnífico. Eh, ves muchos, muchos vestuarios tanto en escena, porque se supone que Fanny, Fanny Bryce es una, pues sí, una una actriz que, de comedia que está empezando, de hecho em, empieza con papeles secundarios de extra y pues ella prácticamente se mete al escenario, este, pues sí, por error, ¿no? La meten en una escena de patines y ella es malísima patinando, pero al público le resulta sumamente cómico que se resbale y tire a las demás bailarinas. Entonces, al, al caer el telón, pues el público se enloquece y, y la llenan de aplausos. Y a partir de ahí es que, pues ya, el, el director de ese teatro, pues ya le da un contrato y, y empieza a tener más trabajo como actriz cómica. Recuerdo perfectamente algunas escenas de Funny Girl eh, Cuando ella se opone a las decisiones del dueño del teatro Y aunque ella logra eh, convencer al, al dueño Porque recuérdate que el dueño baja al escenario Y todos los actores dicen, vámonos, no podemos estar aquí Viene el dueño y ella dice, ¿por qué? Con esa naturalidad de somos iguales, no hay por qué huir, él es dueño del teatro, yo soy actriz, me está contratando, yo hago bien mi trabajo, es, se pone en un plano de igualdad, uh -huh. como tú lo expresas, en un plano de igualdad en el que se tiene que reconocer no solo la capacidad de actuación de barba, sino también el guión, uh -huh. el guión que lo que identifica el guión es esa necesidad de la espontaneidad de la mujer en todo lo que hace, porque al final... Lo que, lo que es Foniger es eso, es una mujer espontánea que resuelve una problemática inmediata de la mejor manera. Así es. Eh, tú no lo pudiste haber dicho mejor, la verdad es que esa es la trama de la historia. Es una mujer muy práctica, muy audaz, porque en contravención de lo que su jefe le plantea que haga, incluso ya en una producción más grande... Este, en un teatro más grande que es un espectáculo de, de novias eh, y empiezan a hablar de la novia de primavera, de la novia de verano, de la novia de invierno y ella es como la, la principal novia y llega al teatro pero rompe con todos los esquemas de lo que se tenía planeado de una novia esbelta, de una novia casta y pues llega con, con una panzota ¿no? y dice este es el producto del amor de mi amado y cosas así entonces, fue bastante audaz para atreverse a hacer algo que nadie había hecho y que, bueno, teniendo la oportunidad de estar en un escenario, pocas actrices se atreverían a, a desafiar, ¿no? Lo ya establecido. Y, y, bueno, a partir de ahí igual hace reír a todo el público y la felicitan. Y eh, precisamente el guión que comentabas, el director de guion fue Isabel Lennart. El director de esta película, Funny Girl, de 1968 fue William Wyler. Esta película es de un género musical, drama, romance y biográfico, porque, bueno, tengo entendido, Fanny Bryce en realidad sí fue una actriz y más o menos ahí, ahí va narrando la historia. Eh, vamos a irnos a una pequeña pausa y de regreso venimos con una escena de Funny Girl. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de regreso y tenemos aquí a nuestra invitada, Regina Domínguez. Regina, bienvenida. Ella también va a comentar la película de Gentle de Barbara Streisand. ¿La viste, Rex? ¿Qué te pareció esta película? Hola a todos y hola, Fanny. Hola, Jorge. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí, sí la vi. Me parece una película excelente para el año en el que fue lanzada. 1983. Sí, que Bárbara pudiera dirigir, escribir y protagonizar esta película es un logro inmenso. De hecho, tiene el récord este, de la primera película Película eh, dirigida, escrita, protagonizada y producida por una mujer. So, eh, por eso no podíamos dejar de mencionarla en este, en este tema de mujeres en el cine. Durante toda la película tuve muy en mente un análisis que hizo Marilyn Fraile, uh -huh. que es una filósofa y feminista estadounidense de una época un poco más reciente que la de Bárbara. Y eh, ella habla, uno de sus párrafos más conocidos, por decirlo así, habla de que los hombres heterosexuales en realidad toda su vida tienen relaciones homoafectivas. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que los hombres heterosexuales ven a las mujeres como solo seres que de los que quieren servidumbre, sexo y cariño. Sin embargo, ellos, o sea, como hombres heterosexuales, solo las reservan para tener relaciones sexuales con ellas porque no son ellas con las que... Tienen unas relaciones amorosas. O sea... Y, y la película nos los muestra perfecto. O sea, ellos cultivan las relaciones con los hombres. Ellos uh -huh. aprenden de hombres, admiran hombres, veneran hombres, quieren ser como hombres, le quieren enseñar cosas a los hombres. Y en la película vemos perfectamente cómo... Eh, el coprotagonista está enamorado de la que es su prometida. Pero piensa... O sea, tiene esta idea de que no puede pensar por sí misma, no puede tomar una decisión, no puede creer, no puede amar. Sin embargo, con su amigo Ángel, que comparte en realidad mucho, es ¿no? Gentle, comparte mucho, comparte una relación física. O sea, son capaces de abrazarse, hacerse cosquillas, tienen una relación paternal. es... O sea, aprende de él, tiene debates. Y ya después que Gentle le, re, le revela. ¿eh? Le revela que en realidad es mujer, le dice, es que no, o sea, no puedo creer que estoy discutiendo un libro. Con una, una mujer. mujer. Y ella le dice, lo has hecho varias veces. Entonces toda la película yo pensé, es que es tan real que los hombres solo tienen relaciones homoafectivas con otros hombres, por eso son homoafectivas, y nunca se en toda la película nunca se para a pensar qué querrá mi prometida. Y por eso la prometida en realidad termina enamorándose de Ángel, que en realidad es Gentle que es una mujer. <risa> porque le muestra mínima decencia humana y preocupación por sus sentimientos. Y por su desarrollo intelectual, porque le, es la, por primera vez le permite leer, aprender del Talmud, comprender las escrituras sagradas judías. Y ella se sorprende y le dice: Pero esto no es pecado, no, no estoy contradiciendo la ley. Y le dice: No, no, no, no, no tú léelas, estudialas y compártelas a más mujeres. Desde ¿no? la perspectiva masculina, Jorge, ¿tú cómo viste esta película de Gentle? Bueno, eh, tienen razón, en todo lo que están expresando la trama va en ese sentido, pero también hay que tomar el, el ámbito, el ambiente en el que se desarrolla, es en los años ochentas. Eh, bueno, sí, se hizo en los años ochentas, eh, la, la película en sí está ambientada en los 1900, 1910, 1907. Sí, sí, voy para allá. Se hizo en los años ochentas. Necesariamente, aunque si tú filmas una historia de 1910… Le vas a meter algo del año en el que estás filmando. Para mil, lo, 1980, en la que se firma esta, esta, esta película, existía doble preocupación. La preocupación por los temas eh, relacionados con cuestiones sexuales, y también existía una preocupación con el tema de las enfermedades sexuales. ¿Cuál es el logro o el mérito mayor? de esta película, filmarla justamente fuera de ese ambiente de negación, fuera de ese ambiente de miedo, fuera de ese ambiente de señalamiento social. La se filmó con toda la libertad de la esencia del guión, sí. sin, sin prever o, o, o, o sin, sin tener una línea social que te dijera, cuidado con cualquier enfermedad que pueda pasar, relaciones eh, hombre hombre mujer mujer porque es evidente es evidente eh, la admiración por eh, tu igual en gentle es, es evidente esa admiración como dice Regina eh, una relación como afectiva como afectiva pero también vemos una una relación eh, con la mujer en ese sentido gentle es libre Podría decirlo de todo pecado, de la problemática sexual y de salud pública que se está cocinando, que se está conociendo en los años 80. Pues fíjate que esta historia fue, justamente fue tomada del cuento polaco de Isaac Bashevis titulado Gentle de Ye Shira Boy. Y bueno, pues sí, sí, esta película evidentemente ganó varios premios. Eh, Tuvo cinco nominaciones a mejor, ba mejor Banda Sonora, Mejor Actriz, dos Globos de Oro por Mejor Película Cómica Musical eh, y Mejor Dirección. En 1983 también premios David Donatello a Mejor Productor Extranjero y en los premios Racy también tres nominaciones este, a Mejor Actriz Secundaria y ba Banda Sonora. O sea, sí, sí fue bastante reconocida. Hay, hay otra película, eh, las dos caras del amor. Este es este tema de, de la mujer, de los roles entre hombre mujer, eh, lo que significa el matrimonio, son como temas muy muy recurridos en la carrera de Barbara Streisand. Antes de antes de pasar, Fanny, sé que tu programa es eh, de cine. Hay una película que se llama Los patines de plata. Ah, muy buena. Sí, sí, sí, la he visto porque comentaba Regina hace un momento que estamos en esa discusión de la no aceptación del rol principal de la mujer en una sociedad. Esta película de los patines de plata se remonta a la época de los Ares, en, en, la, en la Rusia de los 1910 promedio, eh, donde una mujer se opone, se opone a toda esta sociedad Buguesa. De control, de, de control de los sentimientos femeninos y de las posibilidades de desarrollo eh, femenino, no sé. Y quiere eh, entrar a la universidad precisamente a estudiar este, química, me parece. Me parece que termina dando clases uh -huh. y, y renuncia a, a la riqueza por, por ser ella, entonces dentro del ciclo que tú tienes… Digo, también metiendo, es una excelente recomendación. Estoy metiendo mi cuchara porque <ríe> sí, recordé adelante. esa parte, valdría la pena también esta, esta película, ¿no? Sí. Las dos caras de la moneda, Fanny. Las dos caras del amor. Ay. El amor tiene dos caras. Se ha traducido sí. diferente en distintos idiomas y en distintas plataformas. ¿Al pero al final de cuentas, esta película es de 1997, también dirigida por Barbara Streisand. También sale protagonizada por Barbara Streisand. Y el guión fue de Richard Lagrava, Lagravens André Cayat. Y eh, bueno, dentro del reparto, como Rose Morgan está el personaje de Barbara Streisand que a, interpreta a una, mu, a una maestra de literatura romántica, que me gusta mucho esa escena, donde les explica a sus alumnos cómo ven en la sociedad a la mujer, que hay como tres eh, estereotipos de mujer. Eh, una es como la puta divina, la otra es la mujer con la que se van a esposar, a casar, eh, que es la medusa, y después ella pregunta, y yo... ¿qué estereotipo, qué arquetipo de mujer sería? Y entonces hay una broma de uno de sus alumnos, les dice, la Virgen María, y ella, no, no, soy este la dama la dama de honor, la siempre fiel, la doncella siempre fiel, pero nunca novia. Y ahí es cuando empieza toda la trama de la película. Este, No sé si han tenido la oportunidad de verla, ¿qué les parece? Esa particularmente no tuve la oportunidad de verla, sin embargo ubico esa escena porque también es una escena donde se puede ejemplificar muy bien todo este en inglés. Se llama Madonna hor Complex, que es justo como, bueno, Madonna, mujer, Hor es este puta, complex, el, el complejo de la mujer puta, y habla más o menos de lo mismo, que es como que se perciben dos tipos de mujeres a la que la ves... Después de todo, las dos son objetos para esta vista de los hombres, pero una es con la que pueden usar como objeto sexual y la otra es como objeto hogareño, que es de quien esperan justamente el matrimonio y los hijos y es así como perfecta, intocable, eh, divina. Y sí, ubico esa escena justamente para poder ejemplificar este complejo que incluso es, o sea está estudiado psicológicamente y hay muchísimos hombres que no son capaces de ver a las mujeres por igual o como seres humanos. O como, pues sí, como personas que también tienen deseos, que tienen gustos, que tienen objeciones, este, dolor de pies, de cabeza, que igual un sí. día no quieren cocinar o no tienen ganas de cargar al hijo y les cuesta mucho mucho ese cambio de roles, ¿no? Sí, y, y este poder decir que sí o no también lo vemos en, en Gentle justamente, que ella, obviamente, en la noche de bodas, la esposa quiere consumar el matrimonio. Y ya y, y le dice algo así como, pero tú no lo harías por amor, lo harías por obligación. Y eso al final sería en contra de las escrituras, porque tú debes de amar a tu esposo y entregarte por amor. Entonces, ahorita no te preocupes. No lo tenemos que hacer, no, nada. Ya hasta después... Y después, eh, incluso cuando le dice, te ajá, te cuando cómoda. tú te quieras, tú me puedes decir lo que quieras. Como que esperando que nunca va a pasar. Pero, sorpresa, sí si después le dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero tener un hijo. Entonces, también es una ejemplificación perfecta. Barba Streisand tiene una constante, los sentimientos. O sea, Barba lo que hace es identificar estas dos eh, estas dos oposiciones de los sentimientos a partir de una imagen. ¿Cuál? Ella. O sea, Barbara Streisand siempre se presenta como ella, como una persona que puede llorar, que puede reír, que puede sufrir y que puede fracasar. Esta parte de la, de la escena que comentan en el que ¿qué soy yo? Yo como ser humano. A mi punto de vista expresa esa ignorancia del hombre que no identifica a la mujer como un ser integral. Uh -huh. Siempre tienes que segmentar en la sociedad a la mujer, como ustedes lo dicen, ¿no? No tenemos o no se ha tenido la capacidad social de que el hombre identifique a la mujer como mujer, como una integralidad en todos los sentidos, que quiere descansar, que quiere dormir, que quiere no dormir, que quiere bailar, que quiere no bailar, que quiere tener hijos, que quiere no tener hijos. Entonces, en las dos caras del amor, yo lo que veo es la representación de la personalidad de Barbara Streisand. La veo actuar en otras películas, pero en las dos caras del amor yo la veo tan natural que me la imagino de forma cotidiana. Eso ah, es lo sí, que sí. yo entiendo en esa interpretación de sí misma en dos caras del amor. Los trabajos de barba siempre me han atraído. Porque los, te permiten analizar la Los empiezo, a ver, los la empiezo a ver y termino de ver la película. Veo los créditos, veo todo. Y si los vuelvo a ver... Los vuelvo a ver bajo otra perspectiva. O sea, sí me, me, me resultan interesantes la propuesta, um, más, más allá de una propuesta escenográfica, yo siempre he dicho que Barbara Streisand lo que expresa es su vida. O sea, sus películas son el reflejo de su vida. Hay quienes actúan por actuar, realmente hay muy buenos actores. Ella es actriz, pero también es un 75% barba en el escenario y le mete 25% de actuación. Es tan natural, es tan ella, que de verdad es muy complicado distinguir cuando está actuando que cuando está expresándose. Hay un concierto de ella que, que, que lo hizo, que me gusta mucho, se llama el concierto Barba, me parece. Barbra. Barba. Barba, uh -huh. se ve como tal. Y es un recuento de su existencia. Y si tú la ves... Ella pone al lado las imágenes de sus películas y es exactamente lo mismo. Sí, fíjate que algo que a mucha gente le gusta y le agrada de los conciertos de Barbara Streisand es que ella son muy anecdotarios. Ella va contando su experiencia y lo que ha vivido y cómo ha, ha realizado ciertas eh, Cómo ha realizado ciertas escenas, cómo ha compuesto ciertas canciones y te las va platicando así como si te conociera de toda la vida y como si fuera su amigo entrañable. Entonces, yo creo que esa naturalidad, esa apertura de ella con el mundo es lo que precisamente la ha hecho tan especial. Y le ha permitido, pues, desarrollarse y crecer en un, en un mundo de hombres, ¿no? Porque recordemos que ella nació un 24 de abril de 1941, me parece. ¿cuándo? 41, 42. Uh -huh. Y ahorita ya, pues, ya tiene 80 años, pero para cuando ella inició su carrera, tanto como actriz en Nueva York, como eh, productora y como directora de de estas eh, de estos largometrajes, pues, eh, ...era un mundo muy cerrado, muy pocas mujeres realmente tenían la posibilidad de producir y de dirigir un largometraje. Y además judía. Eh, claro, esa es como otra de las barreras que ella tuvo que superar dentro de su vida para poder desarrollar su trabajo. Pues bueno, chicos, este, muchas gracias por acompañarnos en esta plática. No se pierdan los comentarios porque en los comentarios siempre ponemos los links de las películas que aquí platicamos... Y si tienen algún comentario de alguna película que les gustaría que comentáramos, que abordáramos aquí en este espacio, si quieren ser invitados de Explorando Ando, también escríbanos y sin duda les contestaremos a la brevedad. Muchas gracias, yo me despido, soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio, Regina. Muchas gracias por vernos y hasta luego, espero poder estar aquí de nuevo. Muchas oh. gracias, gracias Fanny, gracias Regina, cuídense mucho. Escriban a Explorando Ando. Hasta la próxima.